but your head is going down De bodisca a mí, de bodisca a mí, de a El mundo se entiende en la noche, pesan las horas de pensar El nudo que tengo de roce se va a soltar Y mañana si cabe te llamo y volvemos a hablar Me sangra la herida y me lamo, con saliva contaminado. Pero suelto un rap y ya se me pasa. Hoy me quedo en casa de guasa borracha de gotas de felicidad. Por tener para comer, para dormir y ya está. Que la vida se me va. Ahora oh, la soledad puede ser tu libertad. El placer en la mente se encuentra. No está, que está, que no está, con las puertas que da. Y este mundo está tienta, temblando de tanto llorar. Me he callado. La queja en la venta del tuerto que no se quiere enterado. La la rompe las olas del mar, oh, Y lo que yo siento no puedo explicar Si no reviento de felicidad oh, Si la nube me dice que suba no quiere pa' acá oh, Si aquello que miro delante me fío Respiro pa' lo que no al lado Me la, oh, siento de frío, me frío Yo no lo que te río, no puedo parar oh, Si el hilo que guío como un pajarillo de niño Se puso a por lado. Oh, si la nube me dice que suba no quiere pa' acá oh, Si aquello que miro delante me fío Respiro pa' lo lado oh, siento de frío, me frío, yo no lo que te río No puedo parar oh, en las horas de pensar el nudo que tengo derrote se va a soltar oh. y mañana si cabe te llamo y volvemos a hablar me sangra la herida y me la lamo con saliva contaminada si la nube me dicen que su no quieren bajar, si aquello que miro de nada me frío, respiro para el buen al lado. Que siento este frío, me fío llorando este río, no puedo parar. Saliendo un quejío como un pajarillo de nido se puso a volar. Si las nubes me dicen que suba no quieren bajar. Si aquello que miro de nada me fío, respiro para el buen al lado. siento este frío, me frío, llorando este río, no puedo parar. Saliendo un giro como un pajarillo de nido y se puso a volar. ¡Oh, música, cow, cow! a la pa volar! Suelta-tau-tau-tau la libertad. Espíritu despierta, sueño que vivo al soñar. Suelta-tau-tau, quieta-tau-tau, forma que corra no vas a escapar. When your head is going down, run. The wall is coming. The wall is coming. The wall is coming. When your head is going down, run. The wall is coming. The wall is coming. The wall is coming.